Bueno, pues hola de nuevo, estamos con Benja, con Benjamín Rodríguez del departamento de baremos y vamos a preguntarle qué es lo que está haciendo, qué parte del análisis es la que le, la que le implica a él. Hola Benja. Hola Ángel. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Pues mira, ahora lo que estamos haciendo es analizando este vehículo para recoger toda la información necesaria para nuestro baremo de reparación. Vale, eh, hablas de baremo. Yo entiendo que aquí sabemos muy fácilmente lo que es un baremo, pero fuera probablemente esa palabra le suene un poco raro. ¿En qué consiste un baremo? Pues mira, eh, un baremo es una herramienta que nos va a ayudar a establecer unos tiempos relativamente objetivos para, eh, en este caso, estimar tiempos de reparación, porque claro, no es lo mismo reparar un daño en una zona que en otra, que en una pieza que en otra. Entonces el baremo siempre ajusta los tiempos. Correcto, la palabra clave es objetivo. Efectivamente. ¿verdad? Vale, por ejemplo, en esta aleta que tenemos aquí nos sería lo mismo un arañazo, un daño más profundo, que tuviera una extensión más o menos, más o menos grande. Entonces el baremo nos arrojaría unos tiempos diferentes. ¿verdad? Efectivamente, no es lo mismo reparar un daño, por ejemplo, cuando nos pide una arista de esta tan pronunciada, que nos pide una zona más plana o incluso una zona que no se tenga acceso. Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues vamos a verlo con Alejandro, porque veo okay. que está con el capó. Así que si te parece, nos explicas qué es lo que mides, qué es lo que miras o qué es lo que analizas en esta pieza. Vale, bueno, lo que hacemos es desmontar todos los accesorios y guarnecidos necesarios para poder ver los huecos de acceso, para reparar con tas y martillo. Y ahí donde el tas y martillo no entra, vemos dónde puede entrar alguna palanca, de acuerdo, donde hay refuerzos, e incluso espesores de, del material. O sea que es información muy práctica para luego poder trabajar en el taller, sí, recogemos todo eso. Y luego todo eso va recogido en el baremo de reparación. Efecta, efectivamente, tenemos una plantilla donde vamos apuntando todo, e incluso si hay traviesas o hay aceros de alta resistencia, cualquier cosa perfecto Exacto. el material de la pieza e, también e incluso el material en este caso que es aluminio Ajá. pues ponemos que es aluminio o si es acero es acero perfecto. perfecto bueno pues muy bien pues nada te dejo que sigas trabajando perfecto gracias Alejandro hasta luego os acordáis de lo que nos contó Benjamín Rodríguez Benja bueno, pues él nos hablaba de que nosotros tomábamos tiempos para los baremos. Bueno, pues en eso está trabajando ahora mismo Alejandro. Lo de un baremo, por refrescarlo un poquito, es obtener unos tiempos objetivos de reparación y de sustitución. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Alejandro. Alejandro, cuéntanos qué... Sí, corta, corta. Yo estoy aquí cronometrando ya. O sea, estás metido ahí a, hey. en faina. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Bueno, lo que estamos haciendo es el tiempo de sustitución de la puerta en este caso. Hacemos los amovibles y también hacemos fijos. ¿Fijo cómo puede ser una aleta? ser pues una aleta, el estribo, en el caso de que tenga paño o paño e incluso el faldón. Y en el tema de la puerta, ¿nos puedes explicar un poquito qué es lo que vas a hacer? Sí, en la puerta lo que hacemos es eh, desmontar todos los accesorios completos, bajamos la puerta, volvemos a subir la puerta y montamos los accesorios. Todo eso eh, cronometrándolo para ver el tiempo de sustitución bien, que la operación Bueno, perfecto. Bueno, yo no te quiero interrumpir, continúa, estabas fichado y más tarde regresamos para ver otro tipo de prueba. ¿vale? Muy bien, Muy vale. Hasta luego, Chao. Ángel.